Oh, <risa> yo no sé qué ha pasado Tantos porros me tienen blindado Si esto fuera el mercadona yo estaría con los helados Cada día que pasa estoy menos pelado Ya, ya, ya Caballitos en la Nimbus 3000 Tengo un negro en Londres que te hace watching watching Stupid game, B.O.N.G. Terrorist Fuck that 690 mug Tengo el rollo que no está en stock La nueva droga china la cocino en el wok Me llega un mensaje dice Neo wake up Pero ya está todo dicho Está todo dicho Y lo que digas tú me importa un bicho Yo voy pa' lo mío con Papicho con la blusa del Milano Me siento chevchenco Con el primer sueldo voy a comprarme un Deco Mira que soy guapo, I don't need no make No necesito aplausos, call me travel maker voy a Ateciafe y pon diamantes en el cipo La nueva droga china la mezclo con Clipper Bebo y no me limpio, Cash you how I dripping, Cash you how I dripping, Cash you love how I dripping. Yo no sé qué ha pasado Fuera al mercadona, yo estaría con los helados. Cada día que pasa estoy menos pelado. Ya, ya, ya, yeah. El canto del loco y no soy Danny Martín Haciendo caballitos en la Nimbus 3000 Tengo un negro en Londres que te hace watching. Es mi que. Eso es para los coros.